y, y aún así me siguen preguntando, padrino, cuántos que vienen a México, padrino, esto fue el año pasado, los que vieron la publicidad, los que están viendo la publicidad en este momento, esto fue el año anterior, ok, que quede claro. Eh, por favor, señores, me pregunta cuánto puede hacer un pacto? hombre, aquí no les estamos cobrando, aquí le cobramos inicialmente los elementos que se les proporciona para poder elaborar el proceso luciferino, ok.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 WhatsApp y correos electrónicos. Saludos a todos mis seguidores, a Meijada Celeste en México. Bendiciones para ti, te quiero mucho. Atrévete ya y déjate sorprender.